Muy buenas a todos, mi nombre es Alexon Flores, estudiante de la UNEXPO, cursante de la sección L16 del Laboratorio de Física con el profesor Silvio Julio. En esta presentación les vengo a mostrar cómo obtener las medidas de una pieza utilizando un bernier de 0,5 milímetros de apreciación. Los materiales a utilizar son un bernier de 0,5 milímetros de apreciación y la pieza un cilindro hueco de metal. Obtenemos la medida del diámetro exterior. Colocamos la pieza en un plano, seguidamente tomamos el vernier y utilizando las mordazas para medidas externas obtenemos las dimensiones del diámetro exterior y apretamos el freno para mantenerla. Apreciamos que el cero en el nonio del milímetro se encuentra exactamente alineado en 27 milímetros de la regla superior, dando como resultado un diámetro de 27 milímetros exacto. Tomamos la medida de la altura, nuevamente colocamos la pieza en el plano, seguidamente tomamos el vernier, luego con las mordazas para medida exterior obtenemos las dimensiones de la altura de la pieza, y apretamos el freno para mantenerla. Apreciamos que el cero en el nonio del milímetro se encuentra después de 27 milímetros, pero antes de 28 milímetros de la regla superior. Procedemos a buscar una línea en el nonio que coincida con una línea de la regla superior. En este caso observamos que coincide la línea de 0,9 milímetros del nonio, dando como resultado una altura de 27,90 milímetros. Obtenemos la medida del diámetro interior. Seguidamente tomamos el vernier. Y utilizando las mordazas internas obtenemos las dimensiones del de diámetro interior. Y apretamos el freno para mantenerla. Apreciamos que el cero en el nonio del milímetro se encuentra después de 20 milímetros, pero antes de 21 milímetros de la regla superior. Procedemos a buscar una línea en el nonio que coincida con una línea de la regla superior. En este caso, observamos que coincide la línea de 0,3 milímetros del nonio, dando como resultado un diámetro interior de 20,30 milímetros.